Bueno, estamos en proceso de poner un poco a punto las bicis para la continuación del viaje, que supuestamente sigue en 3-4 días en Turquía, y eh, una de las tareas pendientes era cambiar los discos de freno. Eh, estamos utilizando los discos de TRP Spire, es el modelo, eh, que bueno, nos recomendaron antes de salir y se diferencian un poco de los míticos Avid que casi todo el mundo utiliza para cicloturismo en que estos tienen en principio presión o ejercen presión de los dos lados y no tenemos experiencia con los otros pero en todo caso estamos súper contentos con los spy y como os digo, bueno, aprovecho para mostraros un poco cómo se hace un cambio de pastillas esta es una pastilla, no sé si se enfoca bien, es una, una pastilla eh, antigua, usada, es la que vamos a cambiar. Fijaros el perfil comparado con la pastilla nueva. Normalmente aconsejan que se cambien un poco antes de lo que lo estamos haciendo. Eh, suele tener alrededor de 2 milímetros de grosor y cuando llega a un milímetro se aconseja que, que se cambien para evitar que haya un desgaste uniforme, eh, desuniforme o, o eso, que acabamos llegando al, al metal y nos carguemos el, el disco entonces vamos a coger no? la pastillita nueva os he dicho, si veis este modelo lo que hace es ejercer presión sobre los dos lados aquí tenemos el cable que mueve la piecita esta y hay dos pistones a los laterales que ejercen presión si sí, lo tenemos bien configurado de manera uniforme es muy cómodo porque tenemos además después para, para establecer la distancia del pistón a la pastilla tenemos en cada lado una, un pequeño tornillo que nos permite eh, afinar eh, pues el, la presión al lado y lado la distancia como digo a al, a las pastille, al oh, de las pastillas al, al freno de disco y eso nos permite calibrar, conforme se van gastando también de manera muy sencilla, pues esa distancia. Y poder seguir aprovechando las pastillas sin grandes, sin grandes problemas. Entonces la instalación es también muy sencilla. Cualquiera que haya puesto ya, tenemos las dos. Eh, vamos a poner eh, la piececita metálica que llevan todas, creo yo, vaya, todos los los frenos de disco ponemos un lado con cuidado siempre de no tocar y enguarrar la resina en este caso es de resina pues bueno, al fin y al cabo es la parte con la que va a frenar y la que entra en contacto con, con el freno que es bastante sensible algo que no he hecho y que tendría que haber hecho los tornillos que os comentaba están de haber utilizado durante todo el viaje eh, las otras pastillas y haber ido regulándolo están demasiado eh, pegadas una una a la otra tenemos que separarlas y entonces seremos capaces, no hay que forzar. lo tendré que haber hecho antes, bueno, lo estoy viendo ahora que no me van a entrar entonces voy a, a darles margen y ahora entonces las introduciré sin problema volvemos a separar, aquí se ve, no sé si se llega a apreciar en el interior como lo único que hacemos es mover el pistoncito este lo ponemos también y ahora tenemos lugar para poner nuestra pastilla. Nuestras pastillas, de hecho, como ahora deberían de entrar sin mayor problema. Y ellas mismas se acaban encajando un poco en el único lugar donde tienen sitio para estar. Y con cuidado, si pedís el modelo, mmm, haced un poco de búsqueda. En el lateral tenemos una rosca en, la misma, en el, la misma estructura del freno que eh, permite que entre el tornillo y ese tornillo pasa a través, a través de eh, los agujeritos que tienen las pastillas y también la, la estructura metálica que da soporte a las pastillas entonces introducimos el primer trocito por aquí vamos pasando ya tenemos nuestras nuevas pastillas cambiadas en los frenos TRP de, de spy o Spire de TRP, mejor dicho. Y lo que nos faltaría es simplemente, una vez puesta la rueda, tampoco lo vamos a enseñar aquí, no tiene mucho secreto, es con el disco puesto, mirar de que queden a la misma distancia y tener en cuenta que luego, bueno, evidentemente eso ya es otro tema, vamos a regularlo, de manera que tengamos siempre un poco de margen para poderlo calibrar con...